Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Chicos, contadme, contadme en los comentarios A ver, ¿esto qué es? Eh, perfecto, los voy a utilizar Los podría coger, ya lo sé, porque me queda medio corazón O sea, medio corazón no, perdón Me he gastado medio corazón, bueno ahora un corazón Pero, vale, aquí tengo otro medio, perfecto A ver, vale, otro corazón Será por corazones, madre mía Pero, vale, corazón azul De momento viene ¿eh? De momento vamos aguantando Vale, voy a pillar, ahora sí que sí Los corazones Y nos vamos directamente A, a por el boss Bueno, por el gusano este Bueno, pedazo gusano, chaval Bueno, bueno, bueno, bueno Estás haciendo caca. Tiene caca el muñeco. Es que solo tengo una bomba. Si tuviera más, las podría aprovechar, pero. De momento estoy aguantando, ¿eh? De momento, de momento. Vale, me han quitado el corazón azul. No pasa nada. No pasa absolutamente nada, chaval. Me lo paso, me lo paso. Me lo paso. Bueno, bueno, bueno, bueno, me lo paso. Genial. A ver. ¿Esto qué es? ¿Las bolas son más pequeñas? No, no, no sé qué acaba de pasar no, no. Pim pam, pim pam Pim pam, pim pam De momento me voy a mirar las cacas A ver qué hay en las cacas ¿Qué me dan? ¿Qué me dais? A ver Nada, perfecto, solo una moneda. De eh... las arañas andantes, increíble Increíble no, no, no, no, mata a ese ya, hombre. es está, está difícil, eh. Este está complicado. Deja de ponerte la araña hombre! Vale, perfecto. Más <risa> moneditas por aquí. Moneditas por allá. Hombre, me podría pillar el corazón azul. Pero, pero, amigo mío. De momento. Hombre. De momento nada, ¿vale? Me podría pillar o el saco. Que vale 7. O... O el saco. O el corazón azul. Estoy pensando. A ver. Pues, llorones. Ay, ay, ay, ay, ay. Uh, uh, un corazón Un corazón chaval Buah. Las gotitas estas no te atacan Pero sí que te hacen daño si, si te tocan ¿Sabes? Vale, 14 monedas Pues me podría permitir El lujo de Poder Comprar el saco En caso que sobreviva uh, No me lo creo Vale Ojo Ojo piojo A ver Voy a gastar Pero no las quiero O sea no las quiero gastar Quiero decir ¿Alguien sabe para qué significa? Para qué Es esto De aquí Esto Lo primero de todo Sin bombas No llevo nada Pero igualmente Bueno, bueno Flipas en colores Estamos crazy un corazón, un corazón Lo he conseguido Vale No me lo creo Perfecto ¿Esto qué hacía? Eh, absolutamente nada lo menos son, son fáciles de, de derrotar Las moscas estas Vale, perfecto Corazón Ahora sí que lo cojo, obviamente oh. ¿Qué es eso de arcade? Esa puerta es nueva. Esa puerta es nueva. Para dentro. Ah, no. Arcade, no. Vale. Creo que es para donar, eh. Ahí está. Creo que era pánico. Perfecto. A ver. El corazoncito. No, aquí nada. Nada. Nada. No hay más corazones, ¿no? Tengo que ir con un corazón y medio. Espectacular. No. Nope. Vale. Vale, pues vamos vaya. Vamos a ver qué pasa, weón. Vale. Hombre, le he quitado bastante la vida, eh. ¡Uy! ¡Por favor! ¡Media hora! Lo cojo, lo cojo, porque lo voy a necesitar, eh. Oh, oh, oh wow. Oh. ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! La araña saltarina. Necesito... Necesito corazones. Eh. Necesito corazones. urgentemente, de chaval. Por lo menos... Tengo varios vídeos ya en la carpeta. Para, para editar. Y así los tengo todos. Esto... No hay otra opción que hacer así. No hay más. No hay más. Es la única opción. ¡Pero deja de soltar araña, chaval! Que yo diría que no. Vale, yo diría que no me dejo nada. A la tienda no puedo entrar porque no tengo dinero. Somos pobres. A ver. ¡Ay, Dios mío esta araña! Que viene a por mí. Las bombas trolls estas. Bu bah, no puedo. Es imposible. Vale. A ver. Por favor. ¿Para qué hace, qué hace eso? No tengo ni idea. Eh, a ver. Qué diferente. Vale. Aquí como que disparo más, ¿no? Como que va más rápido. ¿Ves? Va como más lento. Y aquí va más rápido, yo creo, ¿eh? O eso es lo que yo pienso. Technology. Oh. Pero espero que me sirva de algo, ¿eh? Esto no quita, eh. Sí. Estoy quitando porque si no estoy quitando, mal, eh. Hombre. Sí. Algo hace. ¿eh? Algo hace. ¿No crees que no? Pero algo hace. ¿Qué decirte, ¿eh? De este superpoder. No me convence mucho, eh. No me convence mucho. ¿Esto qué es? Me lo voy a cambiar, eh. Yo creo. Me lo voy a quitar. Porque no me convence. Me lo puedo quitar esto. Porque no me gusta. ¿eh? De momento. De momento. A ver. Espérate. ¿Puedo hacer algo para...? No. No puedo hacer nada para botar las las... ¿Cómo se llama? Las bombas. No me salían. No me salía la palabra. A ver... Por favor, dame algo para quitarme esto. Por favor, te lo pido. Uf. Vale, depende cómo... Oye, oye, oye, oye. Además, depende como cómo te pille, ¿sabes? Vale, vale, lo he podido derrotar, menos mal. Dime que esto me va a hacer... Esto no me va a hacer nada. Por aquí. Hay un gusano por allá. Que viene a por mí. Y yo no puedo más. ¿Vale? No me lo creo. Y bueno, esto es todo. Espero que te haya gustado. Si, si le das un like, suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy. Os creo que nada. Nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao.